Can hear the clock inside, a and talking. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper, súper, súper emocionada por este nuevo video que, voy a, que les estoy grabando. Claro que sí, como de que no. Um... Este video me inspiré mucho en una historia de Instagram de, de este perfil. Se los voy a dejar aquí porque no lo recuerdo muy bien. Solamente sé que es algo de cartas. Solamente eso. Solamente subió un TikTok este de aquí. Y quise reaccionar a esos videos, amigos. Porque me di cuenta que hay una gran cantidad en TikTok de todo eso Entonces me gustó para traérselos aquí a ustedes en vivo Entonces eh, vamos a reaccionar a eso Me encanta muchísimo Yo soy del team de las personas que rayan los libros Les voltean la hoja Todo eso eh, Inclusive hubo un, un tiempo en el que Rayaba mucho los libros. Es algo que a mí me gusta porque si me llegaran a prestar uno O yo llegase a encontrar un libro así rayadito, eh, no sé, siento que tiene, tiene más valor No que no tenga, pero tiene un valor personal muy bonito porque te das cuenta de lo que pensaba esa persona De lo que estaba pasando en ese momento, de cómo le hacía sentir esa parte en específico del libro. Entonces, eh, esos TikToks que yo vi me encantaron, me gustaron. Y quiero próximamente intentarlo. No sé, ya veremos porque es como un journal. Se ve increíble. Entonces, vamos, vamos, vamos, vamos a verlo. Voy a tratar de que este video no sea tan largo. Entonces, eh, el primer video... Vaya, es que les voy a grabar la pantalla... Y me voy a hacer un poquito para acá, para ponérselos por aquí y puedan verlo. Ok, ya estamos grabando pantalla, entonces lo que ustedes están viendo es el perfil de esta chica. También vayan y síguenla. A, oh, es que miren, está increíble todo, muy padre. De hecho, esta es la cuenta en la que Lizzie subió el, la historia. Entonces, a ver, vamos a ver este. ¡Guau! Wow, ¡Wow! ¡Wow! Quiero, quiero, quiero. A ver, por acá tenemos otro. A ver, quiero uno que me impacte, uno increíble. Este. ¡Guau! Wow, me dieron unas ganas tremendas de rayar mis libros. Muchas ganas. Uh, a ver, vamos a ver otro por acá. Es que tiene varios. Y inspiran, inspiradores, inspiradores. Uh, por aquí tiene uno donde está como arreglando una vela. Esas plumas me encantan. ¡Guau! ¡Wow! ¡Wow! Ya les juro que me dieron unas ganas increíbles de rayar mis libros. Eh, vamos a ir al hashtag que está que dice... Anoten... Eh, creo que sí es este, a ver. Um, de aquí vamos a tomar alguno... Es que hay bastantes, bastantes y se ven bien. A ver, vamos con este. Miren qué delicadeza. Yo solamente hago la rayita. No, no uso la regla. Un buen tip... Ay, yo quiero escribir así, no puedo. <risa> Bonito, espectacular, me encanta. Ahora, aquí hay bastantes. Wow, está haciendo un kit para subrayar los libros. Wow, yo quiero eso. Wow. Quiero, quiero, quiero, quiero. Ya me dieron unas alas tremendas, se los juro. ¡Guau! Wow. Ah, y eso definitivamente sí lo uso. ¡Guau! Wow. Me quiero armar un kit de... Eh, para anotar mis libros porque... Solamente lo único que uso es a veces una pluma de color negro. Eh, mis post-it que todo el mundo usa. Bueno, algunas personas usan. Uh, y ya, últimamente vi un... No, no es hack. Es, son unos post-it eh, transparentes. Y eso los vi en Walmart. Y quise comprarlos para, para ver si podía intentar algo nuevo. Pero creo que me voy a animar mucho para eso. Eh, yo creo que de aquí se va a salir otro video, amigos. El de intentando marcar eh, mis libros de manera diferente. O sea, es que está increíble esto. Aquí vamos a ver otro. ¡Wow! Yo a veces tomo... Como la inspiración como de este último video. Que tomo los colores de A veces, no, no siempre eh, Los colores predominantes del libro En este caso si es azul, pues tomo todos los colores que son azul de post Pero ya me di cuenta que ella combina como todos los tonos que aparecen Y se arma pues eso que acabamos de ver La verdad es que me encantaron todas las que vimos eh, Gracias Eli por inspirar este video Y... Esperen próximamente, de verdad, esperen próximamente hacer. Esperen próximamente un video en el que eh, yo me aventure en las redes de anotaciones de libros. Que básicamente ya lo hago, pero en esto vamos a incluir eh, colorcitos, marcadores, eh, una pluma especial, porque tengo una super X, pero siento que para este caso deberíamos tener algo más pro y que se vea chido y para ver eh, qué tal nos surge como esta dinámica o pues sí, esta manera diferente de anotar los libros porque a mí me gustó bastante, bastante, me motivó, ando motivadísima y no sé, de pronto me da la sensación porque vi unos muy elaborados, de pronto me da la sensación de que quizá lo leen primero y luego ya se toman la libertad de rayar porque vi uno donde decía tristeza, amor y no sé qué otra cosa entonces eh, siento que de una no sabes de qué va el libro y um, no sé, de pronto me da como la curiosidad saber si ellos ya lo saben de antemano bueno, ya lo leyeron pues Y luego ya se agarran a hacer las anotaciones Porque imagínense para estar leyendo Y luego detenerse, o sea, siento que pierdes la línea Pero vamos a intentarlo Vamos a intentarlo para ver qué sale Y si sí, pues Le seguimos entonces, pues nada, espero que les haya gustado mucho este video, cuéntenme si ustedes también anotan en sus libros o si tienen algún cuaderno y anotan ahí o si usan post-it y los ponen en la parte de atrás o no sé, cuéntenme su dinámica, cómo le hacen para anotar, si lo anotan o no lo anotan, qué piensan acerca de estos videos y pues nada, espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye! Can hear the clock inside a ticking and talking. Everything.